De común y de Zerub, ni de No quiero ser virtual, no quiero ser virtual Yo no quiero ser real No quiero contactarte navegando Yo quiero ser tu amigo, de verdad Sentarnos a la barra de la disco si si sinfonio, ira, de Odan. Prefiero que charlemos en persona, besamos pero no en digital. No quiero ser virtual, no quiero ser virtual, yo quiero ser real. No pidas que te vean mi pantalla, prefiero ver tus ojos. No quiero ser virtual, no quiero ser virtual No quiero ser virtual, no quiero ser virtual no quiero...